Me gustaría también hacer un, un recordatorio a los vecinos de la, de la comarca de Manubles, de la comarca de Calatayud. Yo vivo los fines de semana prácticamente en un pueblito de la España vaciada, en la comarca de Calatayud, que es colindante con Cetina, que es uno de los pueblos a los que se ha avisado de, de posible desalojo. Y, ob y obviamente la preocupación está ahí, mi solidaridad con todos ellos, así como con los esfuerzos que ha llevado el voluntariado, los bomberos, y toda la gente que se ha prestado yo y los vecinos los primeros, claro. Eh, esto pone de relieve dos cosas. Una, el problema de una gestión de montes deficiente, y el problema de las plantillas de bomberos también, y de retenes deficientes en materia de prevención de, de incendios. Y estos son dos temas que llevamos años hablando de ellos y que, y que ahí están. Mira, si se invirtiera el 2% del presupuesto que se va a dedicar a gasto militar para Ucrania, habría para comprar 500 hidroaviones, no te digo más, o sea que el problema es donde ponemos las, el acento en las, en las necesidades, ¿no?